La situación de inestabilidad y violentas protestas que desde el principio del mes de febrero afecta al país vecino de Haití ha preocupado a varios sectores dominicanos. De acuerdo con el economista franco macorizano Juan Taveras, el comercio dominico haitiano se ve afectado, lo que significa una realidad negativa que no se puede ignorar. Pero no podemos ver Haití solamente desde esa perspectiva, porque el hecho de haber problemas en Haití, que haya dificultad en la frontera, eso nos afecta a nosotros. Eh, Ciertamente, bueno, ahí se acelera la migración, sobre todo la migración ilegal, y haitianos hacia la República Dominicana, eso nos da una situación en términos de dar respuesta a esa migración, tanto en términos de salud como de educación y de empleo también, para fines de, de pues, pues esos sobre todo los que son trabajadores en la construcción, en la agricultura, pero también el efecto que tiene, siendo Haití el segundo socio comercial para la República Dominicana, que el año pasado, en 2018, según las informaciones estadísticas, nosotros importamos hacia Haití 852 millones de dólares en tanto que de Haití para acá solamente 36 millones de dólares. El también docente consideró sería prudente la intervención diplomática dominicana en procura de aportar a la estabilidad en Haití. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.